estudiantes, es un gusto acompañarlos ustedes durante esta semana. Ahora vamos a tratar un tema fundamental en la comunicación, que es la planificación. Toda campaña, estrategia, producto de comunicación necesita tener una planificación y esto abordaremos en esta semana. Bienvenidos. Iniciamos con el primer paso, la investigación, conocer el entorno y la empresa es necesario para tomar decisiones que se adapten a la estrategia de comunicación que vamos a aplicar. En este sentido, lo primero que debemos hacer es el análisis FODA. El análisis FODA lo que nos permite es conocer internamente la empresa y externamente el entorno. Cuando hablamos del análisis FODA, debemos tener claro un elemento, que tanto las debilidades como las fortalezas forman parte de la empresa. Por ejemplo, activos en comunicación sería una fortaleza, estar posicionado en el mercado es una fortaleza. Las debilidades es que no tenemos presupuesto para invertir. También podría ser una debilidad que nuestra campaña digital no tiene contenidos de valor y por lo tanto no tiene impacto. Al hablar del externo, hablamos de cómo el entorno empresarial puede afectar a la empresa o puede beneficiar. En ese sentido, Hablamos de las oportunidades. ¿Qué oportunidades tengo yo en el mercado? Actualmente, si hablamos del sector turístico, una oportunidad puede ser este cambio de vida y este buscar el turismo interno, el turismo rural, acercarnos a la naturaleza. Esto es una oportunidad que se presenta y que se podría aprovechar. Que los turistas ecuatorianos están viajando dentro del país. En cambio, una amenaza es lo que afecta externamente a la empresa. En este caso, la pandemia, las limitaciones de movilización y la crisis económica pueden ser amenazas para su empresa. El análisis PESTEL. Conocer el entorno en el que se desenvuelve nuestra organización es sumamente importante para tomar decisiones el momento de desarrollar una campaña de comunicación. El análisis Estel nos permite analizar seis factores, el político, el económico, el social, el tecnológico, el ecológico y el legal. En el aspecto político, nuestro país está viviendo cambios fundamentales. Estamos cambiando de un gobierno de izquierda a un gobierno de derecha, un nuevo presidente con nuevos lineamientos. Incluso se van a ver cambios en las políticas y en las leyes. Entonces, es sumamente importante conocer este cambio para ver cómo podemos aprovecharlo a favor de nuestra campaña de comunicación. En el tema económico, debemos conocer aspectos fundamentales como la crisis económica que se está eh, viviendo en el país y en el mundo debido a la pandemia, cambios en los gastos personales, eh, antes el turismo era un bien que se lo podía pagar, ahora es un lujo que no todos pueden adquirir. Tema de desempleo tema de la crisis económica, son aspectos fundamentales que podrían eh, perjudicar a su empresa. También tenemos cosas positivas como las políticas de apoyo a los emprendedores, políticas también que se prevén que van a aparecer en, para el fortalecimiento del turismo, entonces debemos conocer económicamente cómo está nuestro país y qué podríamos aprovechar y qué nos podría perjudicar. En el aspecto sociocultural, cómo se comporta la sociedad, en este aspecto tenemos cambios fundamentales. El principal es el comportamiento del turista. Por ejemplo, antes el turista prefería pagar un tour con todo incluido y realizar un viaje contemplativo. Ahora el turista prefiere utilizar las herramientas tecnológicas para organizar un, una, unas vacaciones que se adapten a sus gustos, a sus necesidades, pero sobre todo prefiere vivir experiencias. Este aspecto es fundamental para desarrollar una campaña de comunicación. En lo tecnológico existe un cambio muy importante. Las nuevas tecnologías han cambiado el proceso de comunicación, pero también han cambiado el proceso de planificación del viaje y esto afecta fundamentalmente a las empresas turísticas. Gracias a la pandemia, una de las cosas positivas es el incremento de usuarios en el Internet. En el Ecuador, actualmente el 80% de los ecuatorianos tienen acceso a Internet. También se ha incrementado el uso de las redes sociales y estos aspectos son fundamentales para la promoción de sus emprendimientos o empresas turísticas. El aspecto ecológico es fundamental para las empresas turísticas. Actualmente, el turista prefiere empresas que cuidan y perseveran el medio ambiente. Eh, eh, también, como lo mencionábamos, este cambio, este volver a la naturaleza, volver a la ruralidad, también es fundamental para el desarrollo de la empresa turística y aquí hay que tomar varios aspectos ecológicos que usted se debe fijar. Finalmente el tema legal, las políticas públicas y las leyes que pueden aportar y beneficiar al desarrollo del turismo, ustedes deben tenerlas muy claros porque esto les va a permitir que su campaña de comunicación esté congruente con el aspecto y el desarrollo eh, legal de nuestro país. vez que conocemos la empresa y el entorno, es importante tomar decisiones de negocio. Para esto vamos a plantear el modelo de negocio Canvas. Es una herramienta que nos permite proyectar nuestra empresa. Este modelo es un lienzo en el que vamos a detallar aspectos fundamentales del negocio que tenemos. El primero son los socios claves. Debemos identificar aquellas empresas, personas u organizaciones que pueden aportar al crecimiento de nuestro negocio. Por ejemplo, aliarnos una agencia turística con un hotel, o un hotel de la ciudad con un spa en el campo, y ofrecer productos complementarios. Aquí es fundamental identificar quiénes son las personas que pueden aportar a nuestro negocio. Otro aspecto fundamental es las actividades que vamos a desarrollar. Debemos conocer qué servicios y qué productos ofrecemos de manera detallada. Para partir de ahí, realizar nuestra estrategia de comunicación. Los recursos económicos y humanos también se deben describir en este modelo. ¿Qué cuento? ¿Y qué es lo que me haría falta? También es importante identificar estas necesidades. ¿Qué es lo que debemos mejorar? Segmentar nuestros clientes. Saber quiénes son y cómo son ¿Qué características tiene? Este aspecto lo vamos a ver más adelante en la construcción del buyer persona y en la segmentación del mercado. Los canales de comunicación. ¿Por qué canales voy a llegar a mi cliente? Y para eso, como les decía, también es importante saber con quién me voy a dirigir. Entonces, es muy importante que los canales tengan mucha relación con el cliente. Si yo voy a hacer una campaña para personas de la tercera edad, no voy a desarrollar o utilizar el canal de comunicación TikTok. Si no, deberé utilizar probablemente los medios tradicionales que son más afines a ellos. Otro de los aspectos es el económico. Debemos detallar los gastos, pero también debemos detallar los ingresos. Y lo más importante de este modelo de negocio, sobre todo para tomar las decisiones de comunicación, es la propuesta de valor. La propuesta de valor es aquello que nos hace únicos lo que nos diferencia de la competencia y por qué las personas van a escoger mi producto o servicio. Si somos cinco hoteles en la ciudad de Loja, ¿por qué me voy a diferenciar yo? Entonces, puede ser mi diferenciación porque eh, tengo un spa incluido, porque adicional del servicio de hospedaje y alimentación, les ofrezco tours guiados en la ciudad de Loja o en las zonas aledañas. Entonces, esto es lo que les va a permitir a ustedes diferenciarse de la competencia y que el momento que escojan entre cinco hoteles con las mismas características y los mismos costos los prefieran a ustedes. Aquí es donde deben ponerle el corazón y la mente. Lo más importante, esto es lo que vamos a detallar en toda la estrategia de comunicación. Esta semana es la más importante vamos a desarrollar la investigación, conocer su empresa, conocer su entorno, conocer el mercado. Esta información que obtendremos esta semana será fundamental para que a futuro podamos desarrollar una campaña de comunicación turística exitosa. Los invito a revisar la información en el entorno virtual de aprendizaje para desarrollar su análisis FODA, el análisis PESTE y plantear su modelo de negocio. Con estos tres insumos será eh, muy fácil desarrollar una planificación de comunicación y tomar las decisiones futuras. Los espero la próxima semana.